El Lobo Renegado 2014, sí Ah, uh, ah, uh, ah uh. Arden mis palabras explosivas como fuego Continúo con mi mierda potente como veneno Aprendí desde pequeño a ser fuerte en esta vida Si no me lo ocurro, yo primo no veré la salida He luchado como pocos para alcanzar este sueño Escribiendo cada noche sabes brother ya ni duermo Dejándome la piel escupiendo estos versos Fumándome tropeta para relajar el cuerpo Sigo, prosigo, busco el final del camino No me detengo mi amigo, no van a pararme chico Me la suda su crítica, los fundo en un suspiro Soy aquel al que ellos temen por esta vida de loco Loco como pocos me sale a lo natural Cojo el micro y los jodo mucho antes de Busca la calidad, me intenta limitar pues yo tengo el estilo que jamás alcanzarán Esta vida no es fácil, te lo tienes que currar, sentado sin hacer nada, el tiempo te alcanzará Lucha por tu sueño lucha siempre y sé real, alcanza tu objetivo y ya nada no te parará Aquellas sucias ratas, esos niños de papá, que se creen importantes, sé que lo lamentarán Pues la pasta se gasta y si todos lo malgastan, la vida justa y dura pronto buscará venganza Ah... Soy la voz que representa a las personas nobles con la cabeza bien puesta Busca primo mis letras, eternas similitudes con la realidad más cierta Y verás mis virtudes, política inquierta y falta de sensatez Son ellos los que mienten, los que os hacen creer Que todo va de lujo, que todo marcha bien Que no te engañen primo, duermen en fajos de pie. Harto, cansado, fumado con mis hermanos en busca de la respuesta que pocos han alcanzado Construyo mi camino con pasos asegurados, no machando, primo avanzo Pues saben quién está al mando Son tantos los que hablan, los que dicen ser mejores Ni los miro ni los oigo, pues de esos hay millones que compartir de toda su vida con los de Tele5 sentados sin hacer nada, los años pasan amigo Recuerda estas letras de este lobo renegado Mente fundo en un suspiro, la calle está de mi lado Inténtalo si quieres, no me verás derribado Puedes tirarme mil veces, estaré contraatacando Hermano, avanzo más rápido de lo que piensas Soy el corazón luchador que sigue poniendo letras En este tablero abstracto que tú llamarás la tierra Para mí este mundo es letras que por mi cabeza vuelan Ah oh. Sí, es el lobo renegado 2014, sí Ah oh. Sigo preso del tiempo, intentándose ser mejor que ayer. ¡Yeah!